Y ahora vamos a crear monotonos, duotonos y trítonos dentro de Photoshop. Con la imagen abierta, te vas al menú de capas, clic en capa de ajuste y clic en blanco y negro. Aquí vas a poder controlar de una mejor manera, canal por canal, cada uno de los colores. Esto es algo realmente súper bueno e interesante. Pero digamos que te gustó ese efecto. Te vas al menú imagen, modo y vas a poner escala de grises. Clic en acoplar. No te preocupes por este mensaje, clic en descartar. Una vez que ya está en escala de grises, imagen, modo, duotono. Das un clic ahí, pongámoslo por acá, porque aquí se viene la fiesta. eh Tienes algunas opciones, por ejemplo, en preestablecido, puedes elegir esta opción que está acá y tienes este efecto. ¡Qué locura! ¡Qué genial! Y también tienes otros efectos más para que seas demasiado feliz. Pero si quieres cambiar, por ejemplo, a tres tonos, das un clic acá, Damos un clic acá y puedes elegir cualquiera de los colores que veas que se te vengan en gana. Das clic en OK. Pero si quieres rematarlo de una mejor manera, donde dice tinta, vamos a dar un clic acá. Vamos a mover esta curva de color para que puedas acentuar más y mejor los colores que tiene este Photoshop. Créeme que esto es una verdadera máquina. Vamos a dar clic en OK. Vamos a dar clic en OK para... ¡Ah! Dale un nombre. Clic en OK. Y ahora... ¿Qué tal te pareció? ¡Qué genial! Déjanos un comentario. Comparte este video, suscríbete a este canal. Yo soy el profe Henry Pineda.